El trágico accidente deja dos personas fallecidas en sector de Porongo, en Cauquenes. En horas de la noche de este viernes, un accidente de tránsito cobró la vida de dos personas y dejó un tercero gravemente herido. Se habría tratado de un choque protagonizado por un vehículo menor, el que impactó con un poste del alumbrado público y un taller mecánico en la avenida Luis Manríquez a la salida del sector Porongo. Las víctimas fatales serían el conductor del vehículo y el copiloto, decesos que fueron constatados en el lugar por personal de SAMU. Por su parte, un tercer ocupante que iba en la parte posterior del móvil resultó gravemente herido, siendo trasladado al hospital base de Cauquenes, en donde se encuentra estable. El eh, personal bombero se desplazó a la parte poniente de la ciudad, tuvimos un accidente en el cual un vehículo chocó con un poste, así que se entregó, se contrató por bomberos. había fallecido por personal de salud y se rescató a la otra persona siendo trasladada al hospital. Según informó el Ministerio Público, en el lugar se constituyó el fiscal subrogante José Manuel Varela, quien encargó a la CIAD de Carabineros las indagatorias correspondientes para, entre otras cosas, determinar las reales causas del hecho. Aunque preliminarmente, el exceso de velocidad habría sido uno de los detonantes. un accidente vehicular, un vehículo y un mecánico y un port el día de hoy, a las 20 horas aproximadamente, el conductor y el acompañante han fallecido según contato del SAMU. La tercera persona que iba atrás está grave, pero está dentro de su gravedad en el hospital eh, de Cauquenes. Eh, se efectuaron eh, las primeras diligencias por personal de la, de la cuarta comisaría. Eh, la fiscalía representada en mi persona José R. la publicidad construyó el lugar y estamos a la espera de que llegue la CIA para que nos dé la causa basal probable del accidente que hasta el momento sería de un estrés de velocidad hasta el momento a la espera de cualquier otro accidente eh, que nos aporte la CIAD. Eso es lo que puedo informar por el momento. Hasta el lugar del accidente concurrieron unidades de emergencia de la comuna, rescatistas de bomberos, carabineros y ambulancias del SAMU y del SAR de Cauquenes.